Mari eh, Mari Kompuche, Kompulamuen, nos encontramos las Lamuen eh, que fuimos desalojadas por la fuerza esta madrugada del territorio con los niños, con una bebé de un mes y un bebé de cuatro meses una mujer embarazada, fuimos gaseadas dentro de nuestras propias casas eh, sacadas a la fuerza con nuestros bebés y ahora nos encontramos detenidas eh, en el abajo el, en el territorio, vamos a ser trasladadas para Bariloche, por favor difundir, manifestarse, eh, hemos sido golpeadas, maltratadas y hay niños eh, perdidos en la montaña, eh, nos informan que hay orden de disparar con plomo, eh, entraron a quemar ropa. Eh, y bueno, eh, la situación está eh, muy grave en este, en este lugar.